de la República Argentina, Alberto Fernández, Fernández. presidentes, presidentas, primeros ministros, jefe de delegación de los 33 países de América Latina y el Caribe congregados en esta séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Va desde la Venezuela bolivariana, desde esta cuna de libertadores y libertoras. Un saludo especial para todas las delegaciones de la cumbre número 7 de la CELAP. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe, esta séptima cumbre. Pero la voz de Venezuela está presente siempre. Somos un Estado fundador de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Hoy la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños tiene un poco más de una década. Recuerdo como canciller del comandante Hugo Chávez, haber participado en todos los procesos que dieron inicio a este momento de organización regional que es la CELAP por allá fue en diciembre de 2008 en Bahía bajo la presidencia del compañero Lula da Silva que se dio el primer paso para unir toda América Latina y el Caribe por primera vez en 200 años luego fue en Cancún febrero 2010 y luego en Caracas 2 y 3 de diciembre de 2011 en que fundamos, dimos el paso para asumir el concepto y ser una comunidad de estados de América Latina y del Caribe. Luego vinieron las cumbres de Santiago de Chile, de La Habana, de Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, bueno, vino toda la trayectoria ...y la Cumbre de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Temas vitales de la integración, de la unión. Asumirnos con el concepto de patria grande, como dijera el libertador Simón Bolívar, para nosotros la patria es América, como dijera José Martí, Apóstol, nuestra América. Asumirnos como patria grande y asumir... La política desde la gran política, desde la política escrita con P mayúscula, la política de la unión en la diversidad, respetando las características específicas de los modelos políticos, económicos y sociales de cada país, respetando el programa político de cada liderazgo que esté al frente de cada país, de cada gobierno, haciendo... Un gran ejercicio de tolerancia, de inclusión, que nos lleve a una unión verdadera en la diversidad política, ideológica, cultural. Grandes tareas tiene Nuestra América para la integración económica, comercial, financiera. Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional, hay que dar el primer paso para andar hacia un camino que tiene que ser irreversible para la región el camino de la integración completa, económica comercial, financiera y monetaria tenemos muchas tareas hacia adelante en el campo de la educación de la salud en el campo de la cultura hay muchas tareas en el campo de la política para Defender a América Latina y el Caribe como un territorio independiente, soberano, donde prevalece la autodeterminación de los pueblos y unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas o potencias fuera de nuestra región. El mayor de los intervencionismos, intentar desestabilizar nuestras sociedades, el mayor de los intervencionismos, intentar volver a la época de los golpes de Estado, del asalto al poder. El mayor de los intervencionismos, amenazar a los países con intervención militares. El mayor de los intervencionismos, como han hecho con Venezuela, como han hecho con Cuba durante 60 años y con Nicaragua, imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegales, inmorales imponer sanciones criminales como se le ha impuesto al pueblo de Venezuela para tratar de llevarnos a un colapso, a una implosión de la sociedad. Un golpe severo, duro. Más de 924 sanciones criminales que pesan sobre la economía y la sociedad venezolana. Que nos hicieron perder, señores jefes de Estado, ...jefes de gobierno, jefes de delegación, el 99% de los ingresos petroleros que Venezuela percibía hasta hace unos años. Pasamos de 56 mil millones de dólares en ingresos directos por petróleo en un año a 700 millones de dólares. El año pasado, 2022, logramos rozar los 5 mil millones de dólares... Quiere decir menos del 10% del ingreso petrolero, siendo Venezuela una nación fundamentalmente petrolera. Pero así todos hemos venido encontrando nuestro camino. Nuestro camino de crecimiento, de desarrollo, de inclusión. ¿Mm? Y se están dando resultados milagrosos de recuperación integral, de renacimiento de Venezuela. Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz. ...y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica... ...no más intervencionismo, no más golpismo... ...basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente... ...unamos una sola voz por la soberanía y por la independencia. Señor Presidente Alberto Fernández, quiero ratificarle lo que ya hemos conversado... ...quiero ratificarle mi propuesta... Para el debate sobre la necesidad de que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños tenga una estructura organizativa, tenga una arquitectura organizativa propia, como la tiene la Unión Europea, que la construyó por años, como la tiene la Unión Africana, por ejemplo, una estructura propia, nuestra organización debe... Discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año y que verdaderamente ocupe con dignidad una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. Igualmente, señor presidente, desde Venezuela creemos que hay que tomar nuevamente el funcionamiento de los consejos de ministros por área, el consejo de ministros de defensa para una estrategia común de defensa, una estrategia geopolítica, el consejo de ministros de la salud, los consejos de ministros de la educación, de la cultura, de la economía, ¿Mm? retomar la dinámica que ya en la primera etapa de la CELAT tuvimos, que logró acercar posiciones, políticas públicas comunes, aprendizaje común, y le dio una gran fortaleza a la CELAT y una presencia real en la vida de nuestros gobiernos, de nuestros estados y nuestros países. En fin, creemos que ha llegado el momento ...de que la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños comience a construirse desde adentro... ...con una visión muy clara de lo que debe ser el devenir de nuestros países... ...y la necesidad de ir echando sólidas bases en la construcción de la unión de nuestros países. La unión, la unión, legado de los libertadores y las libertadoras de nuestra América. La unión para la liberación la unión para el desarrollo, la unión para la construcción de un nuevo modelo de sociedad en esta América Latina, rebelde, caribeña, mestiza y hermosa, nuestra América, la unión para la liberación, ese es el llamado desde la Venezuela bolivariana que hacemos a nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha llegado a su séptima cumbre y estamos seguros que de aquí en adelante se marcará un nuevo ritmo de mayor profundidad y de mayor calado en la articulación de pueblos, estados y gobiernos. Tengan toda la seguridad de que Venezuela, la Venezuela bolivariana, nuestra república amada, estará siempre a la vanguardia de estos procesos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, jefes y jefas de delegación. Hasta la victoria siempre. Bienvenido a Lojilla. Bien, estábamos viendo allí la intervención hoy de vía eh, telemática con la reunión de la CELAC por parte del presidente Nicolás Maduro. <coughs> Hay unas cosas que quería adelantar con, con esta intervención. Venezuela denuncia que provocaciones imperiales pretendieron manchar la CELAC. Es una denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro. Dice... El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...durante su intervención en la séptima cumbre de jefe y jefas de Estado de Gobierno... ...de la comunidad de Estado latinoamericano y caribeño... ...vía videoconferencia denunció este martes que provocaciones del neofascismo... ...pretendieron manchar el desarrollo del organismo en su momento más crucial. Frente a este escenario, el mandatario venezolano lamentó su ausencia física... ...en la cita internacional que se lleva a cabo en la República Argentina. Situación... ...que se escapó de la voluntad del gobierno nacional venezolano... ...sin embargo recalcó que el acompañamiento de Venezuela... ...siempre estará presente, hubiera querido estar físicamente... ...dijo directamente en el sitio de los acontecimientos... ...como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar... ...razones que se escapan a nuestra propia voluntad... ...de las conspiraciones permanentes, la persecución permanente... ...de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan... ...allá estaban montando una emboscada presidente de la República... ...y bueno... ...nosotros que no somos... ...somos medio amañaditos... ...verdad... ...y ya... ...ya estamos así como muy maduritos... ...para pa estar cayendo en trampa... ¿Mm? ...el presidente decidió... ...tomó la decisión de no ir... ...pero no quiere decir que nuestra intervención... ...en la CELAC... ...allá estamos con el canciller Iván Gil... ...y esto es una delegación nuestra... ...pero no quiere decir... ...que la intervención nuestra no es importante... ...todo lo contrario, muy importante... ...y sobre todo para lo que estaba planteando el presidente allí... Eh, ...cuando hablamos de la... ...de la integración latinoamericana... Y el, ...y el sueño de Chávez... ...Chávez no solamente habló de la moneda... ...de la moneda que está hablando ahora mismo... ...este... ...la propuesta que está poniendo Lula... ...habló también de un banco... ...habló de, de, varias, de varias alianzas... Que, ...para constituir un bloque... ...el... ...el comandante Chávez hablaba, cuando hablaba del bloque, hablaba de un bloque continental... ...es decir, de, él, de, de, la, de, de cada uno de los continentes, que ese bloque tuviera peso propio, peso como para, para defenderse incluso. Cuando el presidente está hablando de esos consejos de ministros, consejos de defensa, independientemente... ...escúchenme, independientemente de las mm, diferencias políticas de cada estado... ...obviamente nosotros tenemos enemigo común. Y el enemigo común es Estados Unidos de Norteamérica. Que por cierto, muy desesperado, muy desesperado... ...ya obligaron a Alemania, se estoy, esto es una, un anticipo de lo que hablaremos más tarde... ...obligaron a Alemania a entregar los, los, los tanques Lepar, los tanques de guerra. Aquí le va a pasar lo mismo... ...estaba yo hablándolo con... ...con el camarada historiador Arcier... Este, ...este le va a pasar lo mismo que en el año 44... ...o 45 le pasaron a los a, a los... ...a los Panzer... ...a los Panzer alemanes, ¿saben? ...que tuvieron que irlos dejando abandonados por ahí... ...por falta de gasolina y por falta de combustible... ...y falta de diésel... ...le va a pasar... ...amén... ...de que... Me... ...ustedes saben lo que están haciendo en... En Ucrania están escondiendo el armamento dentro de las centrales de las centrales nucleares. ¿Cuál es la locura? Ve bien. Primero Rusia no va a atacar una central nuclear por más armamento que haya ahí. Ese armamento tendrá que salir, obvio. Pero lo que sí pueden hacer los ucranianos, los nazis, es hacer estallar y decir que sí que efectivamente guardaron su armamento allí, pero que Rusia atacó una... ...una central atómica, una central eléctrica de, de atómica. Y siguen jugando la guerra y se van acercando, cada día más se van acercando al, al, a la guerra definitiva. Ahí me dijo alguien hoy, me dice, no no creo Mario que lleguen a tanto, pero uno nunca sabe, no nunca sabe con ellos... Hay unas declaraciones que tomé hoy en, en la asamblea, sobre todo con el tema de la, las declaraciones de Laura o de la Richardson, la, la jefa del Comando Sur. Más declaraciones que van, voy a pasar ahora mismo. Este, también nos visitaron este, la... Venezuela y Turquía fortalecen cooperación bilateral para el desarrollo de sus pueblos. ...ahora mismo estaban en cadena nacional, Venezuela y Turquía avanzan para fortalecer la cooperación bilateral... ...así lo expresó el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El-Aizami. Desde el acto de la firma del memorándum de entendimiento entre Venezuela y Turquía... ...encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro... ...en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y el gabinete del gobierno bolivariano. La delegación de Turquía estuvo presidida por el ministro de Comercio de Turquía, Mezmemuz... ...los tiempos futuros vislumbran grandes desafíos para nuestros gobiernos, ...demandando mayor grado de diálogo... ...y cooperación de las políticas e iniciativas que impactan a nuestros pueblos... ...subrayó el Aysami. Asimismo recordó que a partir de la primera visita oficial del jefe de Estado a Turquía... ...en el mes de octubre de 2017 se impulsó la segunda comisión mixta de cooperación entre ambas naciones... ...posteriormente... En diciembre de 2018 se efectuó la primera visita oficial a la nación bolivariana del mandatario Recep Tayyip Erdogan, donde se establecieron importantes mecanismos de cooperación e intercambio recíproco. Tenemos firma un memorándum de entendimiento entre Venezuela y Turquía para impulsar alianzas estratégicas, eh, Venezuela y Turquía fortalecen cooperación bilateral, la economía de Turquía se ha incrementado gracias a relaciones bilaterales con Venezuela. Por cierto que Turquía tiene serias, diferencias con, tiene serias diferencias con Estados Unidos y la OTAN. La imposición de la OTAN. Eso es bien importante que lo sepamos también. Y hubo un pronunciamiento, este Guerrero por allá, búscame el de Lula, el, el video 5 por favor ponlo a tiro... Es un video chiquitico, lo repetí. Pero que, que, que, que bien vale la pena ponerlo. ¿no? Cara, a, aquí, más de una, aquí más de uno debe estar brincando de la rabia, ¿no? Pero un videíto bien poquito, bien bien bien chiquitico. Yo quisiera ver completo el, el, el, la intervención de Lula con relación a Venezuela. Pero ahí está el espíritu de Chávez, ¿eh? La intervención de Lula fue extraordinaria y directa, por lo menos ese pedacito que me lo pasaron esta tarde, que fue cuando lo monté. Vamos a verlo, rueda. resolve o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio, e não com bloqueos. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucionarlo con diálogo. E não com ameaça de ocupação. No e não con amenazas de ocupación. A gente vai resolver com diálogo. Y no con ofertas pessoais Lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales. Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Que Venezuela no Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. nós queremos que Venezuela tenga embajada en Brasil. Queremos que Venezuela tenga embajada en Brasil. Que Brasil, Brasil tenga embajada en Venezuela. Brasil tenga embajada en Venezuela. Y vamos a restablecer y restableceremos la relación civilizada. La relación civilizada. Entre civilizada, dos estados autónomos. Entre dos estados livres, autónomos independententes e independientes e posso dizer a quem fez a pergunta y puedo decirle a quien hizo la pregunta no ya conseguimos una vez ya lo logramos una vez y vamos conseguir otra vez y lo vamos a lograr nuevamente ya venezuela va a voltar a ser tratada normalmente y venezuela será país que ser todos los países quieren ser tratados eu quero para o que Brasil que lo que quiero para Brasil, lo quiero para También lo quiero para Venezuela. Respeto a mi soberanía. A mi soberanía respeto autodeterminación de mi Y respeto a la autodeterminación de mi pueblo. Y respeto Resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio, y no con bloqueos. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucionarlo con diálogo. Y no con amenaza de ocupación. Y no con amenazas de ocupación. A gente vai resolver com diálogo. Y no con ofensas personales. Lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales. Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Nos queremos que a Venezuela tenga embajada en Brasil. Queremos que Venezuela tenga embajada en Brasil. Que Brasil tenga embajada en Venezuela. Brasil tenga embajada en Venezuela. Y vamos a restablecer y restableceremos la relación civilizada. La relación civilizada. Entre dos estados autónomos. Entre dos estados livres, autónomos independentes e independientes y posso dizer a quem fez a pregunta y puedo decirle a quien inicio la pregunta no ya conseguimos una vez ya lo logramos una vez y vamos a conseguir otra vez y lo vamos a lograr nuevamente ya venezuela va a voltar a ser tratada normalmente y venezuela será tratada como normalmente. país ser trata todos los países quieren ser tratados o que yo quero para Brasil lo que quiero para Brasil, quiero para También lo quiero para Venezuela. Respeto, a mi soberanía. A mi soberanía, respeto autodeterminación de Y respeto a la autodeterminación de mi pueblo. Y respeto Fíjense, vea. a mí me parece bien importante esta respuesta de Lula. Primero, porque una respuesta valiente. Valiente. Estamos en, estamos en un momento... Vamos a ser claro, Estamos en un momento en donde el ataque de los, de los gringos... ...el ataque del, del, del poder hegemón que está feneciendo... ...de ese poder, de ese, de ese mundo que está feneciendo... ...está como los tigres heridos. Peligroso. Peligroso. Entonces... La respuesta de Lula, en un momento como el de ahora, es, es muy valiente. Es muy valiente. Igual que la respuesta que le dio Petro a Estados Unidos, que fue muy valiente también. O sea, mira, lo que nosotros tenemos que aprender es a respetar cada una de las soberanías. Cada una de las soberanías de la soberanía, los pueblos siempre pensando en el bloque, en el bloque latinoamericano y, y caribeño como y centroamericano también. Este... ¿Cómo les digo? Ese, ese, bloque, ese bloque de fuerza que pueda enfrentar, a no solamente Estados Unidos, sino enfrentar a la Unión Europea. Enfrentarla, yo no estoy hablando en términos de armas, por si acaso, para que no la pongan así. Sino enfrentarlo en términos económicos, como poder económico, como poder soberano. de La, la soberanía de los pueblos en América Latina y el Caribe. ¿eh? Entonces, cada, cada Estado nuestro, cada país nuestro tiene sus particularidades, que hay que respetarlas. Hay que respetarlas y no permitir que pasen cosas como la están pasando. En Perú van más de 60 muertos ya. Más de 60 muertos y ahora empezaron a acusar a Bolivia. Los golpistas en Perú comenzaron a acusar a Bolivia... ...que Bolivia es la que está pasando indígena... ...está pasando el movimiento indígena para, para, para Perú... ...para crearle, este, para disparar. Incluso la señora Boluarte tuvo las Boluarte... ...verdad... ...tuvo las boluartes de acusar a Evo Morales de ser el que, el que incitó a la muerte de los... ...a los muertes que han ocurrido con las manifestaciones y la represión de lo, del, del gobierno peruano. Para que lo sepan. O sea, ya están acusando. Es más, hay un general o hay alguien militar dentro de Perú... ...que está hablando ya de intervenir militarmente en Bolivia. O sea, a ese nivel, porque ellos no hablan solo ellos son simples títeres. A ese nivel está llegando a Estados Unidos. Te crea lo que llaman guerras proxy confusión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer? Que cada una de esas naciones con sus particularidades entienda que no puede caer en un estado de guerra nada más que porque el, el, el, amo, el amo imperial le, se lo ordene. Hay unas declaraciones que dio Petro que a mí me parecieron también muy valientes. Ustedes saben que Estados Unidos utilizó siempre a combatientes colombianos, incluso hasta para llevarlos a, la, a, la, a soldados colombianos, para llevarlos incluso a la guerra en, en Siria, Irak. Tenían una especie de sucursal de combatientes, de soldados colombianos, que los llevaron, ellos incluso fueron a la guerra de Corea, Manolo, a la guerra de Vietnam. Llegó Petro y, y le contestó así bien claro a la imposición de Estados Unidos, una propuesta que le hizo Estados Unidos de mandar este, personal y, y, y armas. Y Gustavo Petro rechaza la propuesta de Estados Unidos de entregar sus armas rusas a Ucrania. Para que lo vean. Dice, ni una sola unidad del equipo militar ruso esté en las condiciones que esté en nuestro territorio, se utilizará en ese conflicto. Entonces es tratando de involucrar siempre... Ahora viene un periodo de guerras proxy, que es, lo, lo, es, es el, el, el ir montando en cada área, por ejemplo en el Indo-Pacífico una guerra proxy, Estados Unidos no va a intervenir directamente, eso es mentira. No van a intervenir militarmente. Y lo, más, y lo peor de todo es que Europa sabe, o sea, los, los presidentes europeos saben, de los países europeos saben ...que los están metiendo en una guerra, en un callejón sin salida... ...y Estados Unidos se va a hacer loco. Estados Unidos se va a hacer loco. Y eso hay que tenerle mucho cuidado, mucho cuidado. Voy a leer este, la, los 10 recomendados de Twitter, los 10 recomendados de Instagram... ...y vamos a entrarle a un tema que hoy, hoy una ley que llevó Diosdado a la Asamblea Nacional... ...que a mí me parece bien interesante. Es más, de hecho, creo que nosotros estamos retrasados con esa ley... Esa ley se planteó. Bueno, yo la he estado escuchando desde hace, desde el tiempo de Chávez. Ya se hablaba del de lo, de lo, el, el, el libre albedrío que tenían las ONG. Ah, hoy empezó a brincar medio mundo en las ONG, ahí en los, en, las, en los Whatsapp, Empezó a brincar medio mundo. Y ya vamos a explicar sobre eso. Vamos a leerla a los días recomendados de Twitter. Domisol 4F. Milagrosa 31. Lewis Alvarado 2. Vaquita 4F. Jesús Paz 182. Eje Moreno R. Aparecida volví. Esta aparecida volví. Estaba perdida. Bien chavista. JR Piso Anzuategui y Jaf Shogun. Estos son los 10 recomendados de, de Twitter para la hojilla. Ajá. Recomendaciones en Instagram. Ramons, Ra, Ramos Eusander. La verdad prevalecerá. Máxima velocidad 82. Javier Rosun 25. Sánchez Mequí, Juan Villapol, Auramelita, Joseph, Joseph Sub, Izquierda de Chávez y Tomase, Tomase B.H. Muchas gracias, ya fue publicado en Instagram y en Twitter, ambas, un amor. Un beso y un abrazo a ustedes, mi vida, por, por estar haciendo el trabajo. Hoy se estaba cumpliendo un mes de la partida física de mi querida hermana y me, este, Alida Freite, muchas gracias por tu por tu mensaje. De verdad, un abrazo. Muy agradecido. Y a, al camarada que sacó también un embarquisimeto. Un cantautor. Un, un cantautor. Cubano. cubano. ¿Cómo se... ¿Cuál es el apellido de? Sí. Si tienes el nombre, te lo agradezco para decirlo. Te lo agradezco. Le hizo también un homenaje a. ...a mi querida hermana... ...cumpliendo... Silverio Lanz. ...Silverio Lanz... ...un abrazo a todos los que... ...hoy recordando, la Olga Álvarez también... Hoy, la estoy, ...hoy estaba recordando a... ...la partida física de mi querida hermana... ...Marusa... decíamos Yolanda667... ...Yolanda667... ...bien... ...hoy Dios dado planteó el tema de, la ley de la, una ley para supervisión, chequeo y control de las ONG. Después yo le voy a dar una explicación, lo que pasa es que Diosdado ahí es más extenso, pero yo quiero ratificar algo que dijo Diosdado y que me parece bien importante. ¿Ok? Rueda. Corresponde, compañero presidente, junta directiva, secretaria, compañeros, colegas diputados, traer ante esta plenaria una propuesta ante una situación eh, a todas luces irregular que ha venido ocurriendo en Venezuela, casualmente, casualmente, con mayor eh, fuerza una vez que se instala el gobierno revolucionario del compañero comandante Hugo Chávez. Me refiero a una cosa que llaman las ONG. ¿Han escuchado hablar? Dicen que son organizaciones no gubernamentales porque son independientes administrativamente y no dependen según de gobiernos. Claro, las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que operan en Venezuela no dependen del gobierno bolivariano dependen del gobierno de los Estados Unidos mal son pudieran ser llamadas entonces organizaciones no gubernamentales son organizaciones o apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero comenzaron con fines eh, sociales humanitarios Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabiliz desestabilización en nuestro país. Las hemos visto, nombres y apellidos, hay una lista aquí de 40 y... no, perdón, una primera lista. Está fastidiado por allá y comenzamos a revisar más o menos cuántas hay hasta este momento en una primera vuelta, 62 que operan con fines absolutamente políticos en este país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones, de gobiernos distintos al gobierno bolivariano. Y ahora el fin ya no es humanitario ni social sino de imponer su democracia, lo que ellos interpretan por democracia. Llama mucho la atención que estos países promotores de ONG, de organizaciones no gubernamentales, eh, en sus países ellos no aceptan ese tipo de organizaciones. Por ejemplo, una ONG en Estados Unidos que opere para conspirar, eso no existe. Que Venezuela sea capaz de darle financiamiento desde Venezuela, desde una organización a una ONG de Estados Unidos, no existe. Los persiguen, los acusan de terrorismo y algunos van a terminar en Guantánamo. Es el imperialismo actuando. O vaya usted a la Unión Europea. Pero las ONG son per se malas. Voy a leer un artículo de, de nuestra Constitución, que es la base fundamental, ¿no? Artículo 52 de esta Constitución. Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. El Estado facilita registro. Yo esto, este anuncio lo hicimos la semana pasada porque nos estaban llamando la atención Informaciones que, trae, que nos llegan de los barrios de, de Venezuela, ¿no? Sobre grupos que estaban operando en los barrios. Y inmediatamente cuando hicimos este anuncio, un grupo de, de gente ligada a estas organizaciones pegó un grito. Van a eliminar a las ONG. No vale. Plan con la ley. No existe una ley que regule ese sector. Usted va a crear una compañía y tiene que registrarla. No tiene que registrarla. Va a tener contrato. Claro. Tengo una organización. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Uno escucha que el gobierno de los Estados Unidos anuncia todos los días. Estamos entregando al gobierno a, a, para ayudar a Venezuela 100 millones, 200 millones. Y uno va sumando y ya la cosa pasa de tres mil millones que supuestamente han entregado. ¿A quién? Yo he escuchado a sectores de la oposición democrática sentada aquí que pregunta también, a ¿dónde ha llegado esa plata? ¿Quién la ha administrado? ¿Cómo la han administrado? ¿A quién? Que levanten la mano los venezolanos que han ayudado. Ahora, detrás de una ONG, ustedes saben, una ONG no es un un organismo... Biológicamente independiente, que nació de la nada, ¿no? Espontánea, generación espontánea. Detrás de una ONG hay caras, nombres, partidos políticos. Partidos políticos. Lo demás es una absoluta hipocresía. Una absoluta hipocresía. Universidades que en teoría han administrado estos tres mil y tantos millones que dice el imperialismo que le ha entregado para ayuda en Venezuela y quién se ha aprovechado de esa plata yo estoy seguro que si nosotros revisamos los nombres de los que están detrás de estas fachadas llamadas ONG en Venezuela viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo tienen audiencia en el mundo entero yo voy a leer algo aquí Recomiendo un artículo de Misión Verdad del 28 de septiembre de este año, del año pasado. Estados Unidos y Unión Europea aumentan la presión sobre Venezuela vía ONG. Misión Verdad 28 de septiembre del 2022. 28. Leo, otra cosita aquí. Confesiones de la USAID. USAI, han escuchado hablar de la USAI, de la NEC, Freedom House. Son vías que utiliza el imperialismo norteamericano y sus aliados para financiar a sus amigos en países para desestabilizarlo. El pasado 15 de septiembre, Marcela Escobari, actual administradora asistente para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos Perdón, para el desarrollo internacional, USAID, ofreció un testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en el que evalúa la política de Washington hacia Venezuela, más específicamente la de esa agencia, la USAID. Como sabemos, la USAID, mediante programas de apoyo financiero y entrenamiento, forma parte del aparato intervencionista de Estados Unidos y tiene varios años. ...influyendo en los asuntos internos de Venezuela y de otros países. Cada vez con menos discreción. Recuerdan cuando nosotros hablábamos de imperialismo aquí en Venezuela... ...que decía la gente, le van a echar la culpa al imperialismo, van a seguir con eso. Todo el imperialismo. Y decía, la gente decía, detrás de ese golpe de Estado está Estados Unidos. No, Estados Unidos no está detrás de ese golpe de Estado. Estados Unidos está al frente de los golpes de Estado que se dan en América Latina. No está atrás. El punto mayor de mayor relevancia en el testimonio de Escobar, escuchen, escuchen esto, es que es el que muestra las acciones que tomará la agencia de ahora en adelante en vista del fracaso de la operación Guaidó. Por un lado, el fracaso de su operación y de los pasos que ha dado el gobierno venezolano para restablecer el orden político y conseguir alivio en el sector económico, aún en medio de las medidas coercitivas unilaterales. Fracasó el proyecto de la traición que hablaba el hermano Rodolfo San, al pueblo, y ahora tienen que buscar otra metodología, y aquí está la plata en Lusay, está en la NEC. Ahora, nos quedamos nosotros con los brazos cruzados, sabiendo que los enemigos de esta patria, no solo yo quiero... Ponerlo ahí, no solo los enemigos de la revolución, son los enemigos de esta patria, los que quieren entregar las riquezas de Venezuela al imperialismo y a sus aliados, que están recibiendo dinero, recursos, y no vamos a hacer absolutamente nada. Nos quedamos con los brazos cruzados o comenzamos a generar los mecanismos legales para que esas mal llamadas ONG y los que están al frente de esa fachada rindan cuenta ante algún instrumento. Bueno, este es el espacio, la Asamblea Nacional. No es otro. Por eso, compañero presidente, yo, en nombre pues, de la bancada de la patria, traigo aquí esta propuesta para que regule una ley muy sencilla. El título es Ley de Fiscalización, Regularización... Actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales ONG y afines. Aquí hay diputados muy jóvenes. Hace algún tiempo el papel de las ONG, ¿saben quién lo hacía? En la Cuarta República, los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas. Pero ahora con la proliferación de las redes y que cada teléfono es un, un, un, un reportero, es información al momento. Eso fue desplazado a un lado, pero necesitan gente que siga con la conspiración. Los grandes medios quedaron para otras cosas, ¿ves? Para la guerra de Ucrania, para atacar a Venezuela en los grandes, Pero en lo pequeño necesitan eso, el que reciba plata. Y con esa plata... Ahora, usted, voy a hacer una pregunta aquí inocente como me corresponde. ¿Ustedes han visto alguna ONG que se dedique, por ejemplo, a una actividad en particular? Digamos qué sé yo, los presos, ¿verdad? Hacer algo para que eso se resuelva. No lo va a hacer. Cada informe que presente va a ser peor que el anterior, porque su razón de ser está en que haya problemas allí. Y nunca va a decir los avances que se presenten. Ni ha hecho jamás y nunca nada por adecentar el sistema judicial. Esa es la razón de ellas de es, ella es eso, la extorsión, una forma de financiamiento que tienen partidos políticos. Mira aquí. ¿Ustedes se acuerdan de Súmate? le suena? Súmate, ¿verdad? ¿No? ¿A la orden de quién? ¿A quién le rinde cuenta Súmate. ¿No? ¿Cuál es la fachada? ¿A quién representan ellos aquí en Venezuela? Y son organizaciones no gubernamentales. Yo tengo otros nombres aquí. Como por ejemplo, Futuro Presente, Lidera, ¿le suena? Búsquenlo. ¿Quiénes están? ¿Qué partidos políticos están detrás de eso? ¿Los grupos extremistas de Voluntad Popular y Primera Justicia? Una cosa que llaman Provea, ¿le suena? ¿Le suena, Provea? Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, ¿le, ¿le suena? ¿El señor Aveledo, le suena? ¿Le suena a Fundación Más Ciudadanos? Con la UCAC al frente, dando la cara, o siendo la principal beneficiaria. Creo que llega la hora de legislar sobre este tema. Sobre el financiamiento. ¿Cómo el que reciba recursos, ¿cómo lo invierte fiscalización? La actuación, ¿qué hacen las ONG? ¿Se dedican a la política o se dedican a la labor social? Si es a la política, inscríbase como partido político. Ya basta de eso. Ya basta, en verdad. Y nos corresponde a nosotros, por eso la invitación, para que salgamos a la calle a discutir con el pueblo. Mira... El que no la debe, no la teme. Si usted es una ONG real, que se dedica a la labor social y humanitaria, usted tiene algo que temer. No, usted puede ser registrarse, usted puede ser revisar, pueden revisar su financiación, su financiamiento el día que quieran, pueden hacerle seguimiento, fiscalización, sin ningún tipo de inconveniente porque usted no la debe. Los que salen chillando hoy día son los que están enredados. Son los que están enredados. Quedan en evidencia. Quedan en evidencia jamás. Esto no existía en la Cuarta República. ¿vale? Las ONG, los más viejos, el compañero Soto, ¿existían ONG? Existían otros mecanismos de persecución. Pero ONG no, esas ONG cuando vieron que aquí llegó un gobierno distinto a los anteriores. Y eso lo usan allá en, en, en Bolivia, están usando. En Ecuador lo denunció el presidente Correa. En Nicaragua, como mecanismo del imperialismo para fijar agendas. Fijar agendas. Son parte pues de de ese entramado de aquellas instituciones que tiene el imperialismo en el mundo para eh, que, con, eh, contactar jóvenes, contactar mujeres, estudiantes, para despolitizarlos o para empujarlos solo a lo que a ellos les conviene. Señor presidente, presento con mucha humildad pero con mucha firmeza esta ley de de para regular el financiamiento la actuación de estas organizaciones no gubernamentales esperando pues el apoyo de mis hermanos diputados y diputadas y vamos a la calle a discutirla junto al pueblo yo estoy seguro que el pueblo tiene mucho que aportar porque el pueblo sabe lo que se presentan en la comunidad en el barrio que se llegó a alguien que no conoce y detrás Detrás de eso lo que hay es ambiciones de grupos políticos que no tienen, es la tesis del enemigo invisible, no, no tienen cara cómo presentarse en ningún lugar y entonces utilizan las ONG para después salir, eh, intentar ser favorecidos. De manera que esto nos ayudará a poner orden en un sector que definitivamente no hay orden y nos ayudará para que nos quede claro a que cada quien ocupa el lugar político que le corresponde. Si es partido político, partido político. En la revolución hablaba el compañero Rodolfo de los traidores, ¿verdad, Rodolfo? Yo no puedo hablar del 23 de enero aquí, presidente, pero... Los traidores, pues. Lo que le quitaron, por ejemplo, las prestaciones sociales a los trabajadores, ¿verdad? Y apoyaron un gobierno que evitó las prestaciones sociales a los trabajadores. Bueno, cada quien en su lugar. Señor Presidente, dejo para, esta plenaria, dejo para esta plenaria la entrega de esta ley en primera discusión y que sea sometida al voto de los compañeros y compañeras diputados y diputadas. se vea. Qué es una ONG. Dice el acrónimo, el acrónimo ONG significa organización no gubernamental. Aunque en sentido estricto cualquier organización privada es una organización no gubernamental. El término ONG u ONG ya completo se utiliza para identificar a organizaciones cuyo objetivo fundamental es social, pero no están asociadas a ningún gobierno, a ningún gobierno. Vamos para acá, porque pues quiero hacer varios comentarios. Vamos para acá. Esto es un artículo de emisión, ¿verdad? ...fue el que citó, el que citó, este, Diosdado. El que citó Diosdado. Dice así más o menos, dice aquí. Siguiendo con el artículo de Misión Verdad, en un momento determinado... ...desarrolla una comparación con unos pronunciamientos de la Administradora... ...Junta para América Latina y el Caribe, de la USAID, que es una, una organización constituida por el gobierno norteamericano para penetrar en los gobiernos del mundo, sobre todo en América Latina. Yo estuve en Bolivia y, y habían carteles por toda, la, por toda Bolivia, carteles de la USAID. Es más, de hecho, se lo digo así clarito raspado, el, el, el edificio de la USAID en Bolivia, en La Paz, era más grande que la Embajada Norteamericana. ...cubrió una manzana completa, y la Embajada Norteamericana era un edificio cuadrado, listo... ...pero era más grande que la Embajada Norteamericana, la importancia que le dieron a Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia fue el centro de atención del comandante Ernesto Che Guevara... ...y desde allí se puede, desde el centro y corazón de América Latina, se puede hacer una revolución. Pero dice aquí, Marcela Escobari, quien es la administradora junta para América Latina quien el 15 de septiembre de 2022 ofreció testimonio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el caso Venezuela, quien precisó que para efectos de la ayuda humanitaria, la USAID anunció en septiembre de 2022 que ha destinado 367 millones de dólares, esto es nada más en este artículo, en asistencia humanitaria adicional, dice aquí, desde el 2018, además señala el artículo que, que la... Según la última rendición de cuenta de la NET, la del 2021, esa es la National Endowment for Democracy, que también es este, creada por el gobierno norteamericano, dice: eh, La NET, la del 2021, pues la del 2022 será en febrero de este año, haber destinado públicamente, bajo sus estándares la abultada cifra de 4.324 millones de dólares, toda vez que es un incremento de aproximadamente un millón de dólares respecto al año anterior. O sea, 4.300 millones, dice aquí, específico. Ahora, caso específico, provea, ¿Quién financia Provea? El gobierno alemán y George Soros. Que me lo niegue, pues. La Open Society, que es de George Soros. Entonces, ¿a qué, ¿para qué? En, ¿Qué se oculta detrás de una, de una ONG? ¿Qué se oculta detrás de una ONG? Detrás de una ONG se oculta un... El aliento, la financiación y la articulación desde el gobierno norteamericano para hacer revoluciones en colores o golpes de Estado. Y cada ONG tiene, tiene cara, cara que hay que ver quiénes son. A mí me hacen una pregunta por aquí incluso, me dicen, ajá, ok, pero ellos están recibiendo todo ese dinero y ellos le declaran al CENIAT por el dinero que están recibiendo. Habría que habría que hacerse esa pregunta también. Y el dinero que pasaban ellos en maletines para acá, o que llegaban en otras en remesas por otro lado, que no pasaban por bancos, no pasaban por transferencias, ni mucho menos, y, y, y engrosaban las manos de estas ONG para seguir financiando con una parte, porque el resto se lo robaban, este financiando con una parte el golpe de Estado en Venezuela. ¿Ven la importancia que tiene esta ley? Por cierto, que a mí me dicen que, el, que la ley existe. No, no. O sea, creo que es para profundizar esa ley. ¿Eh? Dice aquí que la ley de autodeterminación y soberanía que hizo el comandante Chávez para el control de la inversión extranjera en las organizaciones con fines políticos. Estamos hablando con fines políticos, es la de, porque ellos se encubren detrás del. del... ...detrás de la ONG como que si no tuvieran inclinaciones políticas. Ustedes entran a la página de la de Provea y eso es política pura. Política pura. En contra del gobierno. Por cierto, en la discusión de hoy... ...que era, se hablaba sobre lo del 23 de enero... ...yo quiero hacer una reflexión. Yo voy a dar, yo voy a dar mi mi opinión con respecto al 23 de enero, si bien es cierto que el 23 de enero fue una fecha de júbilo porque se derrocó la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, también hay que decir que el 23 de enero es la fecha en que se concreta, comienza la concreción de la traición al pueblo venezolano. Porque voy a aclarar algo. Si bien es cierto que el Partido Comunista tuvo, tuvo una, una influencia determinante en la organización para derrocar el gobierno de Pérez Jiménez, es verdad, verdad, es cierto, también es cierto que no solamente el Partido Comunista estaba metido en eso. El pueblo venezolano fue el que salió a las calles. Entonces hoy yo vi un discurso, Así como que, eh, eso es más o menos como decir que el único héroe de los Marvel es Superman. No, ya voy. Hay una liga de la justicia. Me disculpan, es una opinión muy mía. Hay una liga de varios. así Eso es igualito, les puedo decir algo, se los digo sin que me quede nada por dentro... ...y aquí no me vayan a decir que yo soy adeco, porque yo soy de izquierda desde que, desde que, desde que, desde que tengo uso de razón. Pero la, la, la acción democrática que llega, que llega engañado por Romulo Betancur, León y la camarilla de arriba, que llega y que lucha en las calles también para liberar este, a, a Venezuela, era, y yo quiero recordárselo, si usted quiere, buscamos, a, a, a, este, buscamos la, las bases, las bases de acción democrática, en ese momento, no estoy hablando de ahora, ...en ese momento, ¿qué era Acción Democrática? Como partido. Yo, un, partido un partido de izquierda. Hablaban de, de comunismo y socialismo. ¿Sí o no, camarada? De comunismo y de socialismo. Lo que pasa es que... ...había uno que estaba picado de paloma. Vino picado de paloma de Nueva York... que ...el señor Rómulo Betancourt. ¿eh? Que venía con Carlos Andrés Pérez... ...cargándole la maletica... ...y al perrito también. ¿Mm? Y ya venía, porque es más, de hecho, Estados Unidos desconfiaba, desconfiaba del señor Betancourt. Esto, esto está bien bueno, ¿tú sabes en dónde? En un libro que sacó, que tuvo muchos años de, de investigación por parte de José San Rojo, que se llama El Procónsul. Si quieren saber quién era Rómulo Betancourt, búsquense ese libro, búsquenselo. Yo creo que debe estar en PDF en la, en, la, en, en la web, yo lo tengo, yo tengo el libro que me lo dio José, pero José Sandro ahí explica deta en detalle cómo el gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano, desconfiaba del señor del Rómulo señor Betancourt. Porque ya el señor Rómulo Betancourt había estado reunido y había estado metido en, en, en situaciones con, con movimientos de izquierda y del Partido Comunista. ¿Eh? Antes de la traición del 23 de enero. Antes de la traición. Entonces, te salen ahí como que el Partido Comunista es el único que actuó ahí. No. Actuaron varias organizaciones. Y actuó sobre todo, que eso es a lo que nosotros le tenemos que dar más crédito al pueblo. Pueblo y, pueblo y una parte de la Fuerza Armada, que era la, la descendiente de Hugo Trejo, la, la, la Fuerza Armada Nacionalista, que salieron también en, en, este, a, al rescate. De eso casi no se habla. De eso, que, ...y hay muchos de ellos que, que pertenecieron a eso... ...lo que llamaron la generación del 58... ¿eh? ...que están abiertamente ahora en contra de, la, en contra de cualquier revolución... ...y son pro-yanque... ...ahí por ahí hablaron de Aristigueta Granco... ¿eh? ...y estaba recordando yo... Déjame ver por aquí... ...por eso es que, miren... ...uno tiene que ser humilde cuando tenga que agarrar y decir las cosas, pero yo cuando hablo, hablo con detalle, hablo con papel en la mano. Vean bien, bien lo que le voy a decir, no, tranquilo, no vamos a, no vamos a. Eso lo voy a recomendar, voy a hacer una recomendación a la gente para que entienda que no todo el tiempo, al estimado, a los estimados del partido comunista, no todo el tiempo, yo ojo, yo siempre le he tenido un respeto enorme al Partido Comunista. Pero eso de que llegue a ser, repito, en la Liga de Justicia como el Superman, del, el héroe de la cosa, no fue así. Hubo personajes que, fue, que luego fueron traicionados y asesinados. ¿Me ¿No oyeron? Ajá. Pero ahí, yo, le, yo, le, yo le, les pido que se lean un discurso. Eh, un momentico porque que fue, eso fue una carta que enviaron de aquí el Partido Comunista a Cuba. Entonces bueno, usted debería yo mandárselo a Diosdado para que lo tenga presente. Diosdado que estaba hablando de las traiciones y, y, y Rodolfo Sán, de las traiciones, ¿te acuerdas? De gente que llegó y terminó haciendo, terminó quitándole las prestaciones sociales a, a, a la, al, al pueblo trabajador aquí en Venezuela. En, ...en el gobierno del último gobierno de Caldera. Yo les recomiendo, para que lo tengan en cuenta... ...un discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz... ...primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba... ...no lo conoce nadie... ...y primer ministro del gobierno revolucionario... ...en la clausura de la primera conferencia... ...de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS... Celebrada, señores del Partido Comunista, para que lo lean, por eso hay que, que ser humilde. Uno tiene que admitir las cosas. Y si hay algo que no le han admitido todavía al comandante Chávez, mucha gente de izquierda no le, no le, ha, no le ha admitido al comandante Chávez que haya hecho una revolución con todas las fuerzas revolucionarias. Con todos. Eso es que digo, los tiempos son terribles, ¿no? Dice aquí, una conferencia celebrada en el Teatro Chaplin el 10 de agosto de 1967, que fue una respuesta a unas posiciones, más adelante está, de una carta hecha por el Partido Comunista de Venezuela, en esa época, en donde estaban, entre otros, déjenme ver por aquí... Está bien, bueno. Parece pues es que cuando. Yo escucho, mire, mucho es lo que se dice aquí. Este, aquí agarren y tratan de, de jugar con la lástima. Y después salen corriendo a escribirle cartica a los partidos comunistas afuera. No, no, no. Vamos a ser muy claros y a decir las cosas como son. Esa carta que le enviaron. Decía por aquí, Fidel, nosotros fuimos víctimas del engaño. Nos hablaron primero de una cosa rara, porque muchos de estos problemas se inician con una serie de cosas raras. Empezaron a hablar de paz democrática y nosotros decíamos, ¿qué demonios significa eso de paz democrática? Y se decía Fidel aquí. Y luego acusan a Fidel y al gobierno de Cuba de ser... Anarquico-faccioso. Y resulta que en esa carta, hecha por el Partido Comunista, les voy a decir quiénes firmaron, de ellos Pompeyo Márquez, Teodoro Pecov, Germán Lairet, decían allí, decían allí estos señores, que toditos ellos traicionaron, todos, mire, Teodoro Pecov, Pompeyo Márquez. Y les voy a decir una cosa, fue peor la traición, porque por culpa de ellos, hay, hay muchos indicios. Que dicen que por culpa de ellos murió mucha gente. Por ahí dice la conceja que a Teodoro Pecoff le sacaban la foto ahí en el, en el jardín botánico y decía que estaba en la montaña. ¿Eh? Bueno, en esa carta resulta que Fidel se da cuenta que el mismo discurso que tenía Tejera París, ustedes saben quién es Tejera París, ...el mismo discurso que tenía Tejera París... ...fue el mismo discurso con que escribieron... ...el mismo epíteto que le dieron a la Revolución Cubana... ...y al comandante Fidel Castro en esa carta del año 1967. Y se fueron a la pacificación. Yo no estoy, yo no estoy quejándome en absoluto... ...porque hubo mucha gente que creyó de verdad en esa pacificación. Pero lo cierto es que sus cabecillas, los de la pacificación... ...los de la pacificación fueron a legitimar a un Estado democrático... ...un supuesto Estado democrático que realmente era una dictadura por detrás. ¿O quién niega ahorita, como decía hoy Rodolfo es verdad? ¿Quién niega ahorita que el primer país en Latinoamérica que empezó a lanzar a guerrilleros capturados... ...desde helicóptero, igual que lo que hacían en Vietnam fue en Venezuela... ...y fue el gobierno de Raúl Leoni. Y en el gobierno de Rafael Caldera también se estaba, se estaba asesinando. No hay ningún gobierno de la Cuarta República que se salve de eso. De lo que fue las torturas, de lo que fue el asesinato, de lo que fueron las desapariciones... Nosotros podemos sacar con pinza quienes eran realmente revolucionarios. Incluso algunos que venían de acción democrática. Ruiz Pineda, pues, por ejemplo. Que eran gente de izquierda que luego fueron traicionados. Ah, para Ruiz Pineda lo delataron. ¿Quién lo delató? Morales Bello. Y lo mataron ahí en San Agustín. Y él venía de acción democrática. Pero la acción democrática que hablaba de socialismo... No la que vino el, el, el picado de paloma desde allá de Nueva York a hacerse a, a, a cargo del gobierno aquí. No picado de paloma, yo le digo, no es picado de viruela, es picado de paloma. Porque así igualito, todos aquellos que en aquel momento firmaron esa carta llamando anárquico faccioso al, al comandante Fidel, ¿verdad? Son los mismos que, por ejemplo. Cuando se reunieron aquí en el, antes de las elecciones de 1998, en 1997, o 95, creo que fue en el 97, que me, que me. Que alguien, por favor, me diga si estoy equivocado en la fecha, en Parque Central. Fueron muchos de los que agarraron y dijeron que Chávez estaba loco. Y entre ellos, quien se negó a tener una alianza. ...con el comandante Chávez, este Opekov, quien perteneció al Partido Comunista de Venezuela. Ahora me van a decir que no. Por eso es que vamos a ver las cosas, por, por cuestiones históricas. Si tú te vas a parar frente a un curul a tratar de hacer, de hacer propaganda política, ya está pelando bola. De hecho, se los digo. Y menos teniendo una sigla, porque si sí hay que decirlo, de un partido de cuadro... ...que es un partido de vieja data y es un partido al que se le, tiene, se le debe respeto. Pero el que, lo, el, que, el que tú tengas ese partido al que le debe respeto y tú hagas que se le pierda el respeto... ...y que uno tenga que estarle recordando lo que son situaciones en donde hubo delaciones por parte de esa, de esa gente... ...porque en todas partes, ¿cómo es que se dice por ahí? En todas partes se cuecen habas ¿Eh? Pues es que nosotros no hemos tenido también traidores. No hemos pues, tenido traidores. Esta revolución, dijo Chávez, es como una molienda. Y va metiendo a los traidores ahí, pácate, y los va sacando. Pero al final quedamos los que quedan. Es salir con un discurso en que le están haciendo comparsa, como dijo hoy Jorge Rodríguez, comparsa a la derecha. Yo me acuerdo que una vez, el camarada... ...se molestó porque lo sentaron al lado de la oposición... ...¿y qué carajo eres tú? Tú eres oposición. Y siempre veo lo mismo... ...la actitud lastimera... ...para luego hacer un informe... ...y pasarse a los partidos comunistas en el exterior. Puede es ser que nosotros como organización... El, el, ...el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...inmediatamente aquellos estén recibiendo cartas de ese tipo... ...es agarrar y responderles con cartas también a los partidos comunistas, a los movimientos revolucionarios en el exterior, porque ellos tratan de, de, de, de, de dar lástima. Hay uno, que no voy a, a decir el nombre, pero secuestró una casa por ahí, que se fue a México, se fue a México supuestamente representando a la revolución bolivariana, y lo primero que hizo a levantar y abrir la boca, a levantarse y, la, y abrir la boca, fue caerle encima a la revolución bolivariana. ...y jamás he explicado por qué se inquina que él tiene... ...contra el comandante Chávez y contra la revolución bolivariana. Hasta el día de hoy. No voy a hablar aquí de financiamiento ni mucho menos. Algunos caerán por ingenuo. Niño, pero yo perdí la ingenuidad hace tiempo. Y sobre todo cuando tú comienzas. Yo te... Ese discurso yo quisiera pedirlo... ...pedirlo... ...porque tiene que haber una grabación de ese discurso... ...del comandante Fidel... ...fue en 1967... ...es así... Y, ...y recordemos siempre esto... ...hay que recordar siempre esto... ...el comandante Chávez... ...tenía... cómo les digo yo... Uno de sus problemas principales, por ejemplo, cuando empezó a, cuando se fue a, a Mar del Plata, cuando lo del Arca, es que mucha gente lo veía como un militar. Y hay un lógico rechazo por parte de los, de los, de los pueblos del sur, de, de Argentina, de Uruguay, de todo, hay un lógico rechazo al militar. ¿Por qué? Porque los militares, los militares fueron preparados por la, por la Escuela de las Américas allí... ...con la operación Cóndor para asesinar... ...y no crean que fue allí nada más... ...aquí también en Venezuela... ...este, este aplicaron la ley, la... ...¿cómo se llama la... ...el Plan Cóndor? Con el, el comisario Basilio, ¿te acuerdas? Pero el comandante Chávez fue el único personaje... ...el único... ...hombre... ...militar, revolucionario... ...nacido... ...de la, del, de la.. del de esa casa de los sueños azules, de la Academia Militar de Venezuela y de la, del, digamos, del, nacido del vientre de las Fuerzas Armadas, que se convirtió en un hombre revolucionario desde el principio, desde que estudió allí, en la casa de los sueños azules. Y agarró a todo el mundo, lo sentó, vengan para acá, miren, nos, la revolución hay que hacerla. Y no andaba con, con dogmas, ni andaba con... No, vamos a sentarnos todo lo que... Había que estudiar mariática había que estudiar Granchi, había que estudiar todo el mundo. Y adaptarnos a la lógica, a la lógica y a la realidad histórica. En este momento, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema en este momento es que, primero, hacia adentro la ideologización. Y construcción de un poderoso aparato productivo desde las bases del pueblo, quien se quiera meter del sector privado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el problema ahora mismo, a, a, a nivel mundial, es económico. El otro día Gutiérrez, sin darse cuenta, dijo lo que va a pasar. Van a haber dos internet, van a haber dos sistemas SWIFT, y van a haber dos economías. Y una de ellas va a prevalecer. Y créanmelo, Estados Unidos y el Fondo Monetario y el sistema SWIFT no va a ser. Convivirán un rato, porque eso, esto, estos procesos de caída de un, de un orden mundial duran hasta 15, 20 años. Esta entrega de los, de los tanques Leopard a, a, a, obligando a Alemania, no solamente obligándola, es que todo el, todo el armamento que se está entregando, lo de Soledad, fue un triunfo aplastante. Gordo, ¿de cuánto estamos hablando? 60.000 efectivos ucranianos, entre batallón Azov, nazifascistas nazi y todo, están encerrados ahorita entre Soledad y Donbass. Les cortaron la entrada de suministro. Ah, ustedes no recuerdan recientemente que llegó Zelensky, hasta celebraron con, con, porque habían entrado a Gerson, ¿no? Y lo, los rusos hicieron así, tranquilo. Porque si algo han hecho los rusos, y eso no lo dicen en Europa, y están callados todo el mundo, lo que se han hecho los rusos es cuidarse, cuidarse de no tener bajas civiles, sino ir directamente al combatiente y al, y al aparato destructor, o sea, al aparato militar. Eso no lo dice nadie. Si uno dice eso, usted dice, coño, que tú eres guerrerista. No, no es guerrerista. No es guerrerista. Si a nosotros nos hacen una guerra, a nosotros particularmente, nos montan una guerra proxy y nos empiezan a atacar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar calladitos, entonces vamos a decir, no, no hay problema, terminen de tumbarnos. De verdad, ¿ustedes creen que no, no, no tiene que haber una respuesta? Y créanmelo, no es solamente nuestra Fuerza Armada, que es la, la, la, que va, la que va a proceder, y nuestra milicia, que es bastante grande. Sino que todo ciudadano en este país, en el momento en que nos estén invadiendo, atacando, está en la obligación de responder. No esas pajaritas y pajaritos que se la pasan por Twitter... ...yo soy una refugiada política, yo era militar, yo era yo no sé qué... ...yo era tal cosa y estoy en tal parte y tal parte... ...pero estoy luchando por la libertad de Venezuela y por sacar al tirano Maduro. Eso es pura paja, ¿vieron? Paja. Pura paja. Ustedes vieron las declaraciones de la, de la jefa del Comando Sur... Creo que se llama Laura Richardson, claro. Así es que se llama, Laura Richardson. Bueno, no es Richardson, no sé si es Laura. Yo le hice una pregunta a mis, compa mis compañeros, no, uno, dos, tres que son, eran militares, y un historiador. A ver qué le parecían las recientes declaraciones de la jefa del Comando Sol. Vamos a verlo, Rueda. Bueno, la verdad es que ese tipo de opiniones no sorprende, no sorprende para nada, solamente que el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de funcionarios tan importantes como esta señora, ya se atreve a hacer estas afirmaciones de una manera pública. Todo lo que ella dijo allí, y no solamente esas, sino otras afirmaciones que se han hecho, a lo largo de estos últimos años, cuando el imperio ha entrado en una posición de decadencia, en una etapa de desespero, eh, los ha llevado a, a hablar a Voz Populi lo que anteriormente era un secreto. No es para nada un secreto que Venezuela, como ella bien lo dice allí, tiene grandes, inmensas reservas de, de, de hierro, tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, tiene el coltán, tiene oro, tiene diamantes, tiene bauxitas, tiene... Tiene agua, que también ella hace referencia allí, y eh, para ello, eh, o para los Estados Unidos de Norteamérica, América Latina siempre ha sido eh, una, eh, una fuente de materia prima. Y entonces eso nos obliga a nosotros primero a, a digamos, a reafirmar lo que ya nosotros teníamos ya como cierto, y segundo, eh, a definitivamente entender que hay un punto de conexión, y esto es muy importante, entre esa derecha apátrida del G4 que tenemos acá en nuestro país, esa derecha en donde está Ramos Alú, en donde eh, está Leopoldo López, Carlos Vecchio, eh, en donde están todos ellos, que son unos irresponsables, ...que no les importa entregar todo nuestro patrimonio... ...no les importa entregar todas las riquezas que tenemos naturales... ...que tenemos nosotros en el país... ...con tal de ellos, ellos hacerse con el poder. Fíjate que en el marco de ese mismo gobierno de Narnia... ¿verdad? ...una funcionaria quien estaba o fungía... ...como embajadora en, en Inglaterra... ...se atrevió inclusive... A, a dejar ver la relación que tenían ellos con Inglaterra y el exequivo, la complacencia que debían de tener para lograr el apoyo de Inglaterra en, en, en, con relación al tema del esequibo, de tal manera que no nos sorprende lo único que como te dije en principio eh, los Estados Unidos de Norteamérica y todos sus convidados muy poderosos en el mundo como la misma Inglaterra, como la misma Francia ¿verdad? Ellos ya Digamos, como decimos nosotros en el, el albó muy popular, ellos se quitaron su máscara y ya no cuidan la forma sino lo que lo dicen de una manera directa. Y yo lo dejo como reflexión. Nosotros debemos de tomar con mucho más fuerza el contenido de aquella carta a Mr. Irving. La amistad ha desaparecido, ha desaparecido, ha perecido eh, defendiendo nuestro suelo patrio. La segunda mitad ansía tener igual suerte si el mundo entero la ofende. Nosotros no nos vamos a alegar. Nosotros nacimos para ser libres. Nosotros abrazamos con mucho, eh, con mucho amor, con mucha pasión, como lo decía aquel escritor Manuel Vicente Magallanes, el tesoro espiritual más grande de los venezolanos como era la libertad. Es la libertad y no la vamos a entregar. Mira, hace aproximadamente una década, una estudiosa brasileña, Mónica Beckman, eh, publicó un texto maravilloso que se llama Geopolítica de los recursos naturales en nuestra vida. En Geopolítica de los recursos naturales, Mónica, hace una década advertía la estrategia que en ese momento era un secreto eh, eh, de, al, de alto nivel. Decía. Hablaba del triángulo de litio, que es una de las declaraciones de, de Mónica, de, de Laura, la general en jefe. Hablaba de los recursos de Venezuela, hablaba de las potencialidades en términos de tierras raras que están aquí presentes en América Latina. Hablaba de un elemento que nosotros no hemos tratado con suficiente amplitud y es que América Latina tiene 17 millones de kilómetros cuadrados de reserva de agua potable, incluyendo Amazonas, incluyendo Orinoco, incluyendo la cuenca del río de el plata, e incluyendo las aguas que en el sur, y por eso es que. Inglaterra tiene el interés de Malvinas, que tiene que ver con las aguas congeladas de Ushuaia y de la Patagonia. Son 17 millones de kilómetros, de, centímetros cúbicos, de kilómetros cúbicos de agua en reserva. Cuando tú lo comparas con Estados Unidos y Canadá, que apenas tienen unos 5 millones, cuando tú lo comparas con toda Europa, que apenas llega a 7, cuando tú lo comparas con Asia, que tiene un poquito más de 8, entonces te das cuenta de la importancia estratégica. Porque todos los que estudiamos geopolítica... Sabemos que las guerras del siglo XXI, el epicentro sin lugar a dudas es el tema energético porque los patrones energéticos todavía no han sido sustituidos, pero el segundo elemento es el agua. El agua es un elemento de compromiso. Entonces cuando uno observa a la general en jefe del Comando Sur decirlo públicamente, hay dos conclusiones que son indudables. La primera es el desespero de Estados Unidos por una pérdida del control sobre esos recursos que al mismo tiempo es una pérdida sobre los gobiernos que ejercen soberanía en el territorio. Y en segundo término, indudablemente, muestra en, en, en el contexto del bicentenario de la doctrina Monroe, la decisión de relanzarla con mayor firmeza y con mayor agresión que nunca. Este es un llamado de advertencia, es un ejercicio de prepotencia de la lógica del destino manifiesto que debe llamarnos poderosamente la atención y activar, desde el punto de vista de la conformación del, del, del sueño gran nacional, todas las alarmas posibles en nuestro mundo. Bueno, la opinión que yo tengo sobre los comentarios de esta generala eh, son, primero que la actitud de ella es previsible, previsible de, toda, de todo punto de vista, ya que esa es la doctrina de los Estados Unidos que han sostenido eh, a partir básicamente de la Segunda Guerra Mundial y tenemos como máximo exponente de, del inicio de esa doctrina injerencista al primer civil que dirigió la CIA, como sabemos la CIA primero fue una organización militar dirigida eh, después de la Segunda Guerra Mundial, con ese mismo nombre, CIA, por militares y el primer civil, ahí haciendo memoria, que, que dirige esa, esa institución fue uno de nombre Alan Dulles que él establece una doctrina que se sigue utilizando en la CIA y que es parte del de con, conglomerado de doctrinas norteamericanas. Bueno, eh, entendiendo que el mundo, el mundo, eh, tiene un límite finito de recursos y que la población mundial va en avance y los científicos establecen que el tope, de acuerdo al crecimiento de la población mundial, de, de la, la capacidad de producir recursos, la tierra oscila en el 2055, 2060, eh, las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, debe hacerse de recursos de todo tipo. Y, y sin duda alguna el análisis que hace es correcto, esta generala y no es algo nuevo, no es algo que, que podemos decir que fue sacado de un tintero, no. Nosotros sabemos que el continente suramericano o el subcontinente suramericano tiene todos los recursos del mundo, alimentos, agua, eh, todos los minerales, bueno, de hecho en Venezuela de la tabla periódica de 16 eh, elementos raros tenemos 14. Eh, bueno, y eso ocurre, eso se replica en todo el continente y ellos previendo, porque sí, si son algo, son previsivos, ellos planifican a largo plazo, bueno, la carestía de recursos en el mundo obliga a que ellos eh, pongan o intenten poner este, sus tentáculos sobre los recursos de América Latina. Ahora. El crecimiento eh, inmenso de la conciencia de los pueblos latinoamericanos le va a ser difícil que eso ocurra. Veamos para muestra un botón todo lo que han intentado contra nuestro país a lo largo de los últimos ocho años. Y nosotros estamos de pie como un faro, eh, enseñándole, dándole luces, enseñándoles cómo maniobrar ante las garras del enemigo. Aquí recordemos que todas, todas, mezcladas, toda la, la forma... Eh, antidemocrática de cambiar un gobierno fueron aplicadas en nuestro país. Y nosotros seguimos aquí con un gobierno revolucionario. Esos son ejemplos que el mundo ve y que seguramente estudia y analiza para poder enfrentar estos imperios. Porque, indudablemente, la población humana sigue creciendo, ya somos este, alrededor de casi 7.800 millones de habitantes, la tierra es finita, sus capacidades son finitas, y por eso eh, esta generala, eh, de manera muy arrogante, muy torpe, torpe, porque eh, anticipa su, las intenciones, eso es bueno, la torpeza está ligada, es hermana, gemela, de la arrogancia. Entonces, esta generala torpemente anticipa eh, las acciones futuras de ese, de ese gobierno, de ese imperio norteamericano. Bueno, este es el imperialismo, compadre, que cree que nosotros somos colonia y que creen que los recursos naturales que están en esta parte del mundo y en buena parte del mundo les pertenece a ellos y ellos se, se autodenominan los salvadores del mundo, por eso salió también aquel que fue vicepresidente de, de, de Estados Unidos diciendo lo mismo, que el mundo esperaba por Estados Unidos para salvarse una, una, una arrogancia una arrogancia de quienes jamás y nunca han hecho nada por salvar este mundo que creen que van a salvar y además de apoderarse los bienes, los recursos naturales, la riqueza, el agua, el gas, el petróleo y todo lo que esté en el suelo, en el subsuelo y en el aire de, de las naciones pobres del mundo. ¿Pobres? gracias a él. Mira, felicitaciones por el noveno aniversario. Sí, del, ya vamos, cumplí nueve años. Nueve años. Eh. <risa> 9 vale, mamá. 9 años. Yo me muero la vida. En estos momentos que yo quisiera Mañana se cumplen 11 años De la partida física de Carlos de Carras. Y en estos momentos yo quisiera tenerlo a él entrevistando No solamente por la capacidad de análisis que tenía Sino por esa memoria que nos hace falta. Esa memoria de recordar todo lo que, todo lo que va pasando. Y felicitaciones mañana, mañana el mazo está cumpliendo nueve años. le dije, le dije en un video, le dije que tiene una niña de nueve años todavía. Ya la mía tiene mayoría de edad, tiene dieciocho, pero él tiene una de nueve años. Y eso, eso es como es, es como, como contagioso. Así que si, si pretende ahorita pararse, no, ¿ahora qué le queda? No señor, un abrazo a todo el equipo de, del Mazo Dando. Bien, vamos ahora con cuatro años de... Esto es un análisis bien bueno sobre el gobierno de Guaidó. Hecho, por ahí les va. Yo de todos modos tengo una crítica. Yo tengo una crítica, pero bueno, después la, después la, después la daré, rueda. Fíjense, ahí se muestra la, digamos, la médula de lo que es realmente, lo que fue realmente, lo que estaba buscando realmente el imperialismo norteamericano, la Unión Europea y Inglaterra. ...está la médula pues... ...agarraron a un tipejo que agarró y se, pre se presentó en una plaza... ...se autoproclamó presidente, llegó a Estados Unidos... ...montó en comparsa a un viaje de países... ...lo montó en comparsa para que aceptaran un gobierno que no existía... ...a una fiscalía que no existía... ...a un tribunal supremo que no existía... ...a una asamblea que no existía... ...así fue que comenzó... ...o sea, este cuento comienza de esa forma... ...pero cuál fue el objetivo... Cinco monómero, oro, cuentas. Ese fue el objetivo. Mi primera crítica, porque lo vamos a ver en el próximo video que vamos a ver, vaya poniéndome ahí el especial de propaganda, de ahí les va también, que me pareció excelente y ya les voy a explicar por qué. Mire, uno no necesita ser este objetivo diciendo que soy objetivo. O sea, si yo agarro y digo que soy objetivo, yo estaría mintiendo yo siempre tengo mi corazoncito para la izquierda, o sea... ...mi corazón está en la izquierda. Y yo no me siento aquí a decir, mira, si simpatizas o no simpatizas con alguien, o sea, no. Yo no tengo que decir, si yo voy a hacer un análisis objetivo, ¿verdad? Yo no tengo que decirle a, a, al mundo que yo soy objetivo. Ese es uno de los primeros errores, y creo que se cometió en los dos lados, se cometió tanto... En este análisis, con respecto a lo que evidentemente es un fallo absoluto, y voy a hablar en términos de ahí les va, un fallo absoluto de la política norteamericana con el tema, es un fracaso de la política norteamericana en contra de Venezuela, pero su objetivo, realmente su objetivo en parte se cumplió, que fue el robo, la expoliación, aunque todavía le queda... ...aquí en la cabeza al tío San que tiene que meterse en Latinoamérica por los recursos. Ese es el otro objetivo. Pero ya el hecho, y esto sí es un problema... ...cuando tú agarras y estás haciendo un análisis de este tipo... Y, ...y tú señalas que eres objetivo... ...no sé, yo no... ...yo veo que no hace falta. O sea, habrá gente a la que no le guste el presidente Nicolás Maduro, eso es verdad... ...como a mí habrá presidente en América Latina... ...que dicen que son revolucionarios... ...que a mí a lo mejor no, yo no los trago pues... ...o creo que no están, haciendo, no están haciendo su trabajo... ...esa es otra cosa. Pero... ...en esta lucha... ...hay un enemigo... ...un solo enemigo... ...que es el imperialismo... ...un enemigo, o sea... ...el, el hecho de agarrar y bueno... ...yo para, para acercarme a la gente, quiero yo a, a todo el mundo, yo quiero decirles que yo soy objetivo. No, yo no soy objetivo. Eso es mentira. Y yo no creo en la objetividad. En todo análisis prevalece tus convicciones políticas, tu, tu verdad. Ni siquiera estoy hablando de la mía. En toda. Ahora, este video que les voy a pasar es bien interesante. Porque te vas a dar cuenta desde cuándo el sistema norteamericano, el, no solamente el sistema norteamericano, el capitalismo ha venido haciendo su trabajo. Ustedes recuerdan que en estos días les puse algo sobre Barney y sobre la, el sobrino de, de Sigmund Freud. Pero en ahí les va, hacen, o sea, este análisis es tan bueno, porque lo, hace, lo, lo, lo actualiza el tema de la alienación, ...y el tema del de adoctrinamiento a través de propaganda. A través de propaganda. Vamos a verlo. Rueda. Fíjense, eso se le llama mensajes subliminales pero hay algo más. Eh, antes de que Chávez llegara al poder, los enemigos eran rusos, eran cubanos... ...eran nicaragüenses, centroamericanos, de izquierda... ...después que llegó el comandante Chávez... ...hasta en los juegos, en los videojuegos... ...comenzó a aparecer Venezuela como objetivo... ...comunista. O sea, eso no eso no es extraño... ...porque así trabaja la, la media. Ellos tienen que, por ejemplo... ...si yo te voy a invadir un país... Eh, ...en el caso de Ucrania... ...perdón, no el caso de Ucrania... ...en el caso de Grenada... ...con Maurice Bishop... ...es una islita chiquitica... ...que no era amenaza de nadie... ...y estaba construyendo un aeropuerto con los cubanos... ...única y exclusivamente para, este, para cuestión turística. ¿Cuál fue la propaganda desde el principio? Que eso iba a ser una base militar cubana-rusa. Desde el principio. Y esa fue la excusa para invadir. Entonces ellos te preparan... ...te preparan a la población, te preparan al... al a, ...por ejemplo al pueblo norteamericano... ...te lo preparan para ese tipo de invasiones... ...ya no están cayendo como antes. Pero te lo preparan para eso... Te ...empiezan a decirte lo malvado que es, que, es, que es determinado país... ...porque ya no es que ni siquiera una, una fracción de ese país... ...no, el país completo malvado, que es comunista... ...y que hay que ir por su por su, por su su gobierno. Eso siempre lo han hecho. Y volvemos otra vez a la crítica anterior. O sea, el comentario de si se está o no de acuerdo con Rusia... ...a mi modo de ver... O sea, yo respeto muchísimo el trabajo de ahí les va, pero a mi modo de ver, está de más. ¿Por qué? Porque, miren, voy a ponerlo, voy a ponerlo va, vamos a hacer escenarios hipotéticos. Supongan ustedes que, de alguna manera, Ucrania hubiese podido ser punta de lanza de Europa, de Estados Unidos, de la OTAN, para invadir Rusia. ...y para meter en el conflicto así de frente a Rusia... ...y que Rusia, que Putin no hubiese decidido en un momento dado... ...que lo viene advirtiendo desde hace bastante tiempo... ...del año 2007 yo presenté aquí el discurso... ...que viene advirtiendo no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen... ...porque es una cuestión de seguridad... ...y es un país, es un país potencia, un país con, con, con armas nucleares... este y supongan ustedes que eso no hubiese pasado, vamos a ir al, al, al, al escenario hipotético de que a Rusia se le hubiera invadido. Y de nuevo se diera aquello, pues de la, o, o que se empieza a dar el nuevo orden mundial en donde hay un gobierno mundial que gobierna a, todas las, a todos los países. O sea, que no hubiese contrapeso por ningún lado, que incluso China hubiese caído en, en garras de, el, de ese viejo orden. Supongamos eso. Yo no estoy justificando la guerra, la guerra siempre es mala, pero un país tiene que defenderse. Es igual que con nosotros, a nosotros trataron de meterse por allá por el Táchira y trataron de meterse por Brasil. Supongan ustedes que nosotros hubiéramos permitido que pasara, ¿Qué ustedes creen que había pasado aquí? Y que nosotros no nos defendiéramos, pues. Imagínenlo, pues. O supongan ustedes que a los gringos les da por tirarse una, una invasión con el comando, pues, la, la señora esta, la, la niña la Richardson, que agarre y tire una... ordene una invasión, pues porque el Departamento de Estado le dice, vámonos, vamos a acercar a Venezuela y vamos a atacarla. La pregunta de Oro es, no nos vamos a defender. Entonces, como Rusia planifica, y planifica de tal manera que no haya embajas civiles, planifica una des, una un, una operación militar de desnazificación y desmilitarización del país, de, de, de Ucrania, ...que Ucrania le estaba sirviendo de punta de lanza a la OTAN y a, y, a, y a Estados Unidos. ¿Está justificado o no está justificado? Esa es la gran pregunta. Es igual que usted tenga, yo lo voy a poner en términos bajitos... así ...que usted tenga su casa y venga el vecino y quiera meterse en su casa. ¿Usted qué va a hacer? Y que venga a meterse a Jurba, a la fuerza, pues. ¿Qué va a hacer usted? Esa es la gran pregunta. Guste o no guste. Por cierto... Con este video nos vamos, ¿no? Este que voy a poner. Ustedes saben que a nosotros nos acusaron de las diásporas, ¿sabes? Las diásporas y la gente, la crisis que hay en Venezuela. No hablaban nunca del bloqueo, no hablaban nunca de nada de eso. La propaganda era que nuestro, nuestra gente se estaba yendo. Llegaron hasta, hasta dar cifras, 5 millones de personas que se habían, habían salido. Dieron ¿Eh? hasta cifras. Me encontré con un reportaje, Qué bueno que ustedes lo vean, después hacemos el comentario. Después hacemos el comentario. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos y por qué los norteamericanos están yendo. Es decir, que ya la diáspora no es aquí. Más bien hay gente que quiere regresar a Venezuela. No, ahora la diáspora se está dando en Estados Unidos. ¿Por qué será? Rueda. Y ojo, ese, ese, se, lo, se lo estaba diciendo aquí, ese, ese video no es de, de la izquierda, ni está hecho por, por ningún izquierdista, ni mucho menos. Es un análisis de ellos allá en Estados Unidos. Y eso que no sacaron lo de Snowden, que ya estaba hablando de, la, del, de lo que llaman el, el sistema de vigilancia de cap, pues Porque es una sociedad controlada policialmente. Controlada. Lo de la guerra civil, eso se viene hablando desde incluso el tiempo de Trump. La posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Pues como tú le... Yo decía ahorita, como tú le quitas un caramelito y la, tú, tú crías a un muchacho, lo malcrias, lo llevas a, le, le regalas un corvé, le regalas una mansión, le das todos los caramelos y de repente le dice que no tiene real. Dime qué va a pasar. Dime qué va a pasar, que no lo enseñes a, a trabajar sino a ganar. Lo de, la, lo de la infraestructura, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Estados Unidos perdió su economía y Europa perdieron su economía, esa, metieron a su economía a apostar por el capital especulativo y no por la infraestructura, cosa que no hizo ni China ni Rusia. Irán, nosotros que queremos también este ir a, a, hacia la producción y la infraestructura. Así es. Yo repito, ese video no está hecho por ningún izquierdista. Yo últimamente estoy metido en unos... Pues yo me, me meto en un canal español que se llama Negocios TV. Y ahí cada análisis que tú dices... Que, que lo peor de todo es que cada análisis que... Confirman lo que tú estás pensando. Confirman. Moragón, en Negocios TV, que es un analista geopolítico. Y lo dice así bien claro... Europa se está metiendo en un callejón sin salida, directo a una guerra mundial. Directo. Porque ya, la... y Labro lo dijo el otro día, dijo: estamos en una guerra casi, casi directa entre Europa, Estados Unidos, contra Rusia. Y van a perder. Van a perder. Lo hablábamos al principio. Están entregando tanques. ¿Para qué? La industria armamentista dice: está metiendo todos los billetes del mundo, eso es todo. Pero ¿quiénes son los que se meten los billetes? Una de las, mira, una de las cosas por las que hace a Rusia poderosa y a China poderosa es que no es lo mismo construir un misil o un tanque o, una, o, o un fusil en el Estado capitalista, en Estados Unidos, en Europa, que hacerlo en Rusia o en China. No es el mismo costo. No es el mismo costo incluso... no no, no es la misma motivación. Hay una cosa hay una motivación por encima de lo que se llama una, este, la motivación de la soberanía. ¿Qué país de Europa ahorita o qué gobierno europeo realmente está pensando en la soberanía? Ninguno. Todos están pensando en billetes. Dicho ahí en Negocios TV, que es un canal, repito, que únicamente hablas de economía y de economía de Wall Street y todo esto. Y dicho por ello... Europa se convirtió en un nido de corrupción. ¿Alguien ha hablado algo más de Van der Leyen? ¿Y sus negocios con la Pfizer? Nadie ha dicho nada. Y lo primero que hizo Van der Leyen cuando se presentó, ella y el señor Blair, el que fue primer ministro de, de Inglaterra, lo primero que hicieron fue hablar de medicina para tra tratar de apoyar a las transnacionales de la farmacia. Lo primero que hicieron. ¿Y cuánto de billetes se metió la Vanderleyen, que no lo han hablado? ¿Cuánto billetes se metió autorizando a la Pfizer sin haberse, sin haberse hecho las pruebas? En cambio, Sputnik todavía no tiene las pruebas, no tiene aprobadas las pruebas por la OMS. Entonces, es obvio, cuando tú estás viendo un reguero de billetes y una impresión de billetes cada rato, nada más que para que un, un grupito el 1% mundial se mete a los reales y que empiezas a crear esa brecha, se va ampliando la brecha de desigualdad, obvio que vas a tener una guerra civil o vas a tener unas rebeliones. Eso va a pasar. Y lo peor de todo es que esta gente al final termina como en Perú, como la Boluarte. Se tira un golpe de Estado, mata a 60 personas y dice que es Perú, que, que es Bolivia, que es Evo Moral. Ese, ese, ese es lo terrible. Y lo peor de todo es que ellos creen que el, que el mundo es pendejo, porque pues los latinoamericanos somos pendejos, que los, que los pueblos en Europa son pendejos. No hay un pueblo, no hay unos pueblos más mediatizados y alienados que los pueblos norteamericanos, o los pueblos europeos. No hay, no hay. Y en este momento esos pueblos están llevando tanto palo que ya, por, por obligación, por fuerza, por el palo que le están dando, esos pueblos están despertando y están diciendo no más. No más, vea lo que está aprovechando España, en España, esto es bien importante decirlo. La ultraderecha de Vox es la que sacó a la calle las últimas manifestaciones contra Pedro Sánchez. Y el pueblo español está tan idiotizado con el tema, de la, el tema mediático que cree de verdad que la ultraderecha tiene la solución para la crisis española. Y, lo, y lo, lo, peor de, lo peor de todo es que la crisis española es la misma crisis que tiene Europa. Y es la crisis de los robos, la crisis de las transnacionales, la crisis del capital. Es lo único que tienen ahí. Ah, pero la gente salió a la calle. Tú sabes, ¡Viva España! Lo único que faltaba era que cantaran el Canal Sol. Pues se le llenó Madrid en contra de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez va a perder... Si es que se lanza o cualquier cosa, va a perder elecciones o va a, va a tener que renunciar o lo que sea. Y va a entrar a gobernar Vox. Y eso va a ser como entrar a gobernar Franco. Recuérdenlo. Aunque Franco, aunque se ha ido. No es que Franco no se ha ido de ahí. Franco no se ha ido. Es este, eso es lo terrible. Franco no se ha ido. Y en Europa, fíjense, Rusia todos los años pone una resolución en la ONU. ...para ver cuántos países votan en contra de la ideología nazi... ...es decir, que la ideología nazi sea erradicada de cualquier política en, en Europa. Ahí siempre Estados Unidos y otros países no aceptaban y no firmaban. Igual pasa con lo de Cuba, con lo bueno, de Cuba es peor... ...porque lo de Cuba es que ya solamente está votando a favor Israel y Estados Unidos... ...a favor, este, a favor del bloqueo. Israel y Estados Unidos. Pero Rusia todos los años pone una resolución. Y este año, lamentablemente, todos los países europeos, algunos se estuvieron, pero otros votaron a, a este, en contra de, de esa resolución. ¿Qué tú crees que estás viendo ahí? Ahora, esos son gobiernos los que están tomando decisiones. Son gobiernos arrastrados al imperialismo norteamericano, gobiernos arrastrados a las transnacionales. ...gobiernos que viven de eso... ...y un presidente español saliendo de allí... ...va directo para pa una empresa este, eléctrica... ...en sociedad con la... ...con, con la... Con la, con la, con la pri, ...Iberdiola, ¿qué le llaman? Iberdrola. Eso se parece a lo de Piragua... ...y al puerto de Piragua y al del Filibre y el... Y... ...sí, sí. Quinturo impugnante. ¿Me entienden? Ese es el problema. Ese es el problema grave... Un, un país que todavía a esta altura acepta, una parte importante de ese país, yo no digo todo, acepta ser representado y gobernado por un vago que se dice rey, vago ladrón, que se dice rey emérito, todos ellos son, esa realeza es ladrona por todos lados. ...le han hecho juicio por todos lados... ...y sin embargo una parte de ese pueblo sigue adorando esa, esa monarquía. ¿Qué quiere que te diga? Ajá, pero le está, se les está yendo la factura... Pero Sánchez dijo en, en, el, en, el, en, el, en el foro de Davos... ...dijo que bueno, que ya habían bajado la, los costos de la factura de energía. Han hecho. <risa> <risa> ah, no. Y ahorita está entrando el frío, el frío pero riquísimo... ...vamos a ver qué hacen... Igual lo de, te estoy diciendo, igual lo de, este, están hablando. Ellos trataron de agarrar y suavizar las cosas en Davos, dijeron que no, no hay problema. Nosotros tenemos una economía fuerte y ahora, ahora Alemania hoy que va a entregar a los lepers, ¿eh? Y a quienes están endeudando es al pueblo ucraniano, ¿eh? Cuando, Y van a querer una parte de, de, de Ucrania. Ucrania lo dijo un funcionario ucraniano, dijo, Ucrania quieren desaparecerla. ...repartírsela, se la quieren repartir, pero este Alemania hoy está anunciando que ya no, que ya ellos no iban a entrar en crisis ni recesión, que, que ellos iban a crecer un 2%, ya te aviso está bien. <ríe> ya te aviso, ¿entiendes?, ese es el tema, el capitalismo neoliberal, asqueroso, depredador, está en caída libre, y hay un nuevo mundo multipolar naciendo. El que se quede en la esquina, no agarra el autobús. Así es, sí. Chao, nos vemos el sábado. Mi pueblo no El que ha sido marinero Más de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.